Bienvenidos a una nueva cápsula de este tu canal, El maravilloso mundo del wrestling. Señores, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que alguna vez ya lo habíamos platicado. ¿Qué sucede con el proyecto de Alberto del Río, ex WWE, o como se le conoce aquí en México, Alberto el Patrón? Su proyecto Nación Lucha Libre que nunca le hemos visto nada bueno, la primera temporada tal vez tuvo un pequeño push con el público, sobre todo con la televisora que estaba contratando el servicio de lo que hace Alberto del Río, Alberto el Patrón. Pues no ha pegado señores, hemos visto la última experiencia que yo conozco muy bien, digo, el deportivo eh, del Seguro Social en Aucalpan, que pues hubo entradas gratis, y nada más, la gente no logra conectar, no logra conectar porque las redes sociales, la gente se da cuenta. ¿Cuántos comentarios hemos escuchado en redes sociales cuando dice la gente? es que cuando viene Carlito y todos esos extranjeros vienen a pasear porque vienen a ser puras payasadas. Y eso no es lucha libre y la gente se da cuenta. Ni siquiera llegan a una lucha clásica. Porque cuando se convierte en un circo, un contenido, llámese de lo que sea, pero estamos hablando ahorita de lucha libre, la gente quiere ver lucha libre, no quiere ver ya payasadas en México. Hace unos días se dio a conocer que el Grupo Imagen no va a renovar un contrato para seguir transmitiendo el contenido, la lucha libre de la empresa Alberto del Río o Alberto el Patrón. Bueno, ustedes ya saben cómo interpretar el nombre en México. Del Río quedó atrás cuando era WWE, hoy en día navega con bandera de, pues, de exiliado tratando de hacer algo, abrirse camino en un tema empresarial con su empresa, Nación Lucha Libre. Tanto había anunciado campeonatos de Nación Lucha Libre, muy entusiasta, claro. Pero fíjense que la lucha libre está pasando por un duro momento en México. No es difícil, perdón, más bien es difícil. Conectar con un público muy sabio, que en redes sociales se da cuenta de todo. A la gente no le puedes engañar cuando le vendes un contenido. La gente muchas veces no te va a comprar un evento si no hay lo que ellos buscan. Y muchas veces hay públicos conocedores que quieren ver en verdad Lucha Libre. Mucho hemos cuestionado otras empresas digo ahorita estamos hablando de una empresa de un luchador mexicano Potosino digo sabemos que pues Alberto del Río es hablar de una tradición familiar pero como empresario no logró conectar con el público y yo sí sé muy bien qué es lo que pasa Alberto del Río trae una idea Hoy en día, Alberto el Patrón, trae una idea de lo que él vivió y vio en WWE. Alguna vez lo escuché hablar, él hablaba acerca de una postproducción para poder producir un buen contenido de lucha libre, y más que tenía un contrato con una televisora Grupo Imagen. La primera temporada logró conectar, Tal vez porque era la novedad, porque Alberto del Río, pues, venía desempacado de WWE, sí. Al principio vimos y trató de buquear y hacer buenas historias, con los puertorriqueños, sobre todo Carlito. Pero, ¿qué creen, señores? Que hay muchas cosas que podemos añadir a esta plática. Sabemos que cuando eres dueño de una empresa de lucha libre, eres un empresario, tienes que gastar en anticipos, en boletos de avión, para que puedas tener a esas estrellas a tiempo para pues, tu producción o tu función en este caso. Alberto del Río trató de manejar Nación Lucha Libre como lo hacen en WWE. Creo que por ahí se equivocó. No puedes manejar un contenido de una empresa que van haciendo como un monstruo, no. Creo que Alberto del Río se engolosinó sabiendo que tener, vaya, este, una televisora que le esté pagando por su contenido, tratar de llenar arenas, pero ni las arenas llenó. Y la gente dijo... Los luchadores nada más vienen a ser payasadas, más de lo mismo. Llegué a escuchar comentarios, dices, pues en la arena Naucalpan luchan más que nación lucha libre. A tal grado que escuché también a Carlito, el puertorriqueño, decir que estaba fastidiado de Alberto del Río, Alberto el Patrón. Que no le gustaba cómo estaba haciendo las cosas. Y la última función que yo escuché a Carlito dijo... No vuelvo a venir con Alberto el Patrón o Alberto del Río. Lo vamos a dejar como Alberto del Río, no, para no estar mencionando a cada rata. Creo que a Alberto del Río se le hizo fácil. Qué bueno que eres entusiasta, pero para que tú puedas vender un contenido a una televisora, necesitas primero acreditarte. Si no te acreditas, no puedes volarte lo básico que es conquistar a un público. Cuando tú ya conquistas un público, entonces ya tienes la posibilidad de ofrecer un contenido a una televisora. Pero Alberto del Río quiso empezar desde arriba hacia el cielo, y jamás pensó que desde el suelo era lo que necesitaba en verdad su empresa. La gente dice, puras payasadas, no luchan, es pura comicidad, no vemos nada de seriedad, y hemos visto los recintos donde se ha presentado Nación Lucha Libre, que bueno, con bombo y platillo Alberto del Río había anunciado que iba a estar vaya este, en Naucalpan, en un gimnasio del Seguro Social, y fue todo un fracaso, eh, pues hasta el director vaya este, del Seguro Social hubo un acuerdo para que no les cobraran el alquiler del lugar donde se iba a efectuar la función, en qué sentido que iban a dar pues entradas gratis, más bien les iban a dar el acceso a la gente que mostrara su identificación como afiliados del Seguro Social, ahí te das cuenta que la poca gente que fue porque ni siquiera se llenó la gente dice, pues vimos una función gratis, pero tal parece que tan era, tan era gratis, que los luchadores que estuvieron, pues no vimos algo que nos impactara. Y Alberto del Río sabemos que pues le interesa hacer negocios, digo, no puedes vender un contenido cuando no te has acreditado. Si tú llenaras funciones antes de pensar en televisión, es porque ya estás acreditado porque la gente cree en tu contenido, en lo que estás desarrollando en tu empresa. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Quiso empezar desde arriba, y pues la caída fue muy dura. Grupo Imagen ha mencionado que no va a continuar, con las funciones de Nación Lucha Libre, que normalmente pues se daban después de las 11 de la noche, los días viernes, sábados, ya no recuerdo muy bien, pero pues ahora va a quedar este, funciones de Vox, literal. Creo que el Vox llama más la atención que el contenido de Alberto del Río, y Alberto del Río necesita apuntalar su empresa. <coughs> Primero tiene que acreditarse con el público mexicano, tú no puedes venderle las perlas de la Virgen a la gente que no cree en ti, es como si yo cuando hago videos en YouTube, si yo no muestro una verdadera calidad de lo que estoy diciendo, pues no te van a seguir. ¿Cómo vas a crecer? Primero tienes que cimentar tu contenido para poder crecer y que tengas credibilidad. Eso fue lo que le pasó a Alberto del Río, pues ni modo, desafortunadamente se queda sin televisora. Alberto del Río, pues fracaso tras fracaso, y pues vamos a ver qué sucede posteriormente, qué es lo que va a hacer Alberto del Río. Yo tengo muchas ideas, pero siempre lo he dicho. Yo no puedo hablar de ideas porque las ideas cuestan mucho dinero. Alberto del Río tiene que ser primero un poco más humilde, y empezar desde abajo a organizar funciones, y que se acredite primero, que acredite a los luchadores que están en sus funciones donde se presente. Mientras no lo haga, ninguna televisora le va a dar un contrato para transmitir pues, su contenido de su empresa Nación Lucha Libre. Qué bonitos cinturones mandó a hacer, pero eso a la gente no le impacta. Y desafortunadamente creo que Alberto del Río le ha fallado todo y para todo. Hoy en día el mercado en México cuesta mucho trabajo, que sea un éxito, una función. Si no pregúntenle a la arena Naucalpan, que casi siempre está semi vacío. Digo, si la arena Naucalpan tuviera un contenido muy bárbaro, se transmitiría en televisión, pero ¿quién ha, ¿quién ha contratado los servicios de la arena Naucalpan para transmitir sus luchas en televisión como imagen? Nadie. Nadie, nadie. Mientras siga la mediocridad de lo que tú quieres venderle al público, seguirán fracasando. Pues sin más que decir amigos, nos vemos en una siguiente cápsula, hasta luego.